Sí, hemos venido acá también con este gusto de saludar a esta parroquia de parte de quienes hacemos el Consejo Municipal de Catamayo, a rendirle practicía en, este, en este su aniversario de parroquialización, lógicamente para eh, saludo para la gente, para los agricultores, sabemos que es la despensa. Agrícola del Sur y venimos justamente a, a saludarles con ese cariño inmenso de, de catamayenses. Ustedes como autoridades el día de hoy también se trasladan hasta la sesión solemne donde estarán sellando, sellando también pues, estos importantes griegos de petición de la parroquia. Hay un convenio que se va a firmar justamente el día de hoy en, el, en la sesión solemne y se trata de el adoquinado de algunos sectores importantes de acá, de algunos barrios de acá de la, de la parroquia El, el, el Tambo. Esto es parte también de la actividad nuestra, como concejales hemos aprobado también esto, porque se tiene que cumplir con esta parroquia y con sus aspiraciones también. Esperemos de que la sesión solemne también pues pueda darse para mucho más pronunciamientos dentro de, del desarrollo también de las autoridades locales. Acá la Junta Parroquial también tendrá lo suyo. Eh, señor concejal, eh, sus palabras finales pues, y el compromiso para con la, este, esta floreciente parroquia. Nuestro compromiso es de trabajo. Mire, hoy tenemos trabajo, vamos tenemos sesión extraordinaria de consejo el día de hoy la aprobación del presupuesto anual y queremos justamente estudiar un poco más de esos temas, tenemos un día completo de labor, eh, de estudiar, se trata de, de un trabajo bastante amplio y tenemos nosotros que ser responsables con lo que aprobamos, mi estimado Olger. así que esto, esto tendrá un día también pues, de muchas, mucha connotación. Que viva el tambo de sus fiestas de emancipación política. Y que viva esta parroquia hermosa la cual queremos mucho, que viva el tambo. Muchas gracias.